Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy en el patio del Colegio Ponce de León de la Fundación Monte Madrid. Bueno, es un patio muy bonito, con olivos, con cipreses, y aquí, en este momento, reina la absoluta calma. El silencio, los niños ya se han ido, los chicos ya se han ido a casa. Era muy diferente el sonido que teníamos esta mañana a las 9 menos cuarto en este patio. Este es el sonido que captábamos a las 9 menos cuarto cuando estaba a punto de empezar el primer día de colegio. Hemos estado en ese eh, en esa vuelta al cole, aquí en el Ponce de León. Hemos visto esta mañana muchos reencuentros, caras de niños emocionados y algún llanto. Yo tengo muchas mascarillas que a veces no me las pongo. ¿No te las pones por qué? Hay que ponérselas. ¿Por ...porque son los pequeños, no hace falta... No, no hace falta pues a las cinco y media oiremos a estos niños... ...que comienzan su curso, que comenzaban esta mañana su curso... ...en este colegio, que es un colegio especial... ...porque cuatro de cada diez niños aquí son sordos... ...y porque estemos, estamos en un barrio... Eh, ...con gente con pocos recursos... ...con gente que tiene problemas, muchos problemas... ...para llegar a, llegar a final de mes... ...la pandemia ha traído una digitalización forzosa... ...y muchas familias de este barrio... ...no podrían haber hecho frente al gasto, que significa la digitalización... Pues tener conexión a internet, comprar eh, ordenadores... ...sin que el colegio, este colegio, les hubiese ayudado... ...este colegio, que es un colegio concertado, se ha buscado la vida... ...para que nadie se quedase atrás... ...pero no todos los colegios pueden hacer lo mismo... Eh, ...sobre todo cuando trabajan en zonas con familias sin recursos... La digitalización que ha traído la pandemia está muy bien, pero puede aumentar la desigualdad, puede que puede hacer que los pobres sean más pobres. Estos días empieza, como aquí en el Ponce de León, en toda España empieza el tercer curso que va a haberse afectado por el COVID. Más de 8 millones de niños y adolescentes comienzan en estos días. El curso, un millón y medio de alumnos están vacunados, entre los 12 y los 19 años el 40% están vacunados. Pero se mantienen, se mantienen de momento algunas de las medidas para evitar el contagio. En primaria se mantienen las llamadas burbujas, lo hemos visto esta mañana en este colegio. En secundaria, bachillerato y FP no va a haber enseñanza a distancia. El criterio va a ser la presencialidad, salvo que haya un brote. Y ya no es obligatorio. ...que haya pocos alumnos por clase... Eh, ...con lo que habrá... Eh, ...pues menos eh, alumnos... Eh, ...o más alumnos, quiero decir... ...por cada profesor... Eh, ...eso no tiene por qué ser bueno... ...cuantos más alumnos... Eh, eh, ...cuantos menos alumnos haya por profesor... ...pues mucho mejor... Eh, ...comienza el tercer curso escolar... ...afectado por COVID... ...con una nueva ley educativa... ...ya en vigor, la ley eh, CELA... ...sin que esa ley haya supuesto que se afronten los grandes retos que tiene nuestro sistema de enseñanza. Habrá menos libertad para que los padres puedan elegir con esa ley, habrá menos posibilidad de que la enseñanza reduzca la desigualdad, una cosa que es eh, grave y preocupante y que en este colegio se comprende. Se, eh... Seguiremos, bueno, en eh, los mismos problemas que estábamos, con una alta tasa de abandono escolar, eh, eh, seguiremos teniendo unos datos regulares o malos en el informe PISA. Hay cosas que no se arreglan en poco tiempo y desde luego que no se van a arreglar con esta ley de educación que está en vigor. Afortunadamente en este colegio, como en otros colegios, han conseguido resolver muchos de estos problemas. Han conseguido tener, por ejemplo, dos profesores por aula, es una hazaña, han conseguido con eso dar una mayor calidad educativa y sobre todo integrar a niños que tienen otras capacidades, a niños sordos. Afortunadamente hay en nuestro sistema de enseñanza excepciones, buenos colegios, colegios que se buscan la vida colegios que eh, consiguen encontrar recursos para dar una mejor calidad de enseñanza Es lo primero que quería contarte Buenos días Son las 9 menos 5 de la mañana Estoy a la puerta de un colegio El centro Ponce de León de Madrid Tengo delante, bueno, a, a muchos padres eh, con sus hijos Es el momento del reencuentro de muchos chicos Que no se han visto durante el verano Este colegio es un colegio especial Es un colegio especial porque eh, algunos de los alumnos son sordos y comparten eh, las clases con los chicos que eh, oyen perfectamente. Empieza aquí en este colegio y empieza en las próximas horas en toda España un curso escolar para 8 millones de niños, 8 millones de jóvenes. Es el tercer curso eh, que se va a ver afectado por la pandemia. Ya hay bueno un millón y medio de escolares eh, vacunados especialmente entre los alumnos de secundaria y de bachillerato. Es un reto, eh, pero no es el COVID el único reto. La digitalización que comenzó con la pandemia ha llegado para quedarse, pero la digitalización supone un reto especial, porque hay muchas familias pues, que no tienen conexión, que tienen eh, falta de dinero y de recursos para poder... Eh, pagarse una conexión a internet... ...para poder pagar una tableta... ...en este colegio eh, han encontrado fórmulas... ...para resolverlo y eso que este colegio... ...es un colegio que está en un barrio bastante popular... O sea, ...con gente con pocos recursos... ...voy a entrar ahora con eh, todos los chicos... ...al colegio, en este eh, colegio Centro Ponce de León... ...para que me cuenten... ...bueno, cómo se afronta este curso... ...tercer curso de la pandemia... ...y cómo se resuelven... Los retos de tener en un mismo colegio a, a chicos con todas las capacidades y otros que eh, tienen menos capacidades y sobre todo cómo se resuelve el problema, la brecha famosa de la digitalización. Están pasando ya todos los niños, entramos con ellos para ver cómo se comienza aquí el curso. Hablamos con una de las madres que está eh, trayendo a su niño al colegio. Ahí no te llamas, ¿verdad? Sí. Ya ha entrado tu hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Fonsi. Fonsi, eh, está recibiendo educación especial en este Sí, colegio. sí. ¿Eh? ¿Por qué necesita educación especial? Fonsi? Bueno, él nació con una enfermedad rara en la que viene afectado pues todo el tema eh, orofacial, también del oído y demás, y este es el mejor colegio para él, todos hablan en lengua de signos, anteriormente fue un colegio de educación especial en Vallecas, pero al final nadie hablaba de lengua de signos y no se podía comunicar, y fue sí. a llegar a este cole y cambió. Y es uno más, todos hablan en lengua de signos, todos se comunican y les tratan, como uno más, no como algo que, alguien que tenga alguna enfermedad rara. Ven campeón, que vamos a tomarte la temperatura, acércate... ...la gorrita, el flequillo un poquito para atrás... ...fenomenal, a la fila. Javi Santiago es el profesor de primaria. ¿Cómo afrontáis el curso, el tercer curso de pandemia? Pues con muchas ganas y mucha ilusión... ...y muchas ganas de seguir trabajando... ...respetando siempre las medidas de seguridad... ¿Qué medidas de seguridad tienen? Distancia, gel cuando entran, la toma de temperatura. ¿Y en el patio? En el patio van a estar divididos por grupos, también por grupo burbuja. ¿Qué le pasa a ah, este que llora? ¡Ve comer, ve comer! Víctor está al final de la fila y está llorando porque no le gusta empezar el colegio, pero tiene un profesor estupendo, un maestro estupendo, que lo trata con mucho cariño. Son los chicos de primero, de primaria, que están ya en fila. ...los chicos que no son sordos saben el lenguaje de los signos... ...sí, sí saben de signos todos los alumnos... ...¿se lo habéis aprendido enseñamos. vosotros?... Eh, ...se empiezan desde infantil aprendiendo lenguas signos... De ...lo cual tienen una relación normal los que oyen y los que no... ...sí, oyen. son todos por así decirlo bilingües... ...estamos entrando en la zona de infantil... De, ...del colegio... ...son chicos de 5 años... ...en el suelo está marcado... ...con flechas verdes por donde pueden entrar... ...y por donde pueden salir... ...y están en este momento... ...los chicos... ...metiendo sus cosas en la... ...en la, en la, en la taquilla... ...una de las profesoras... ...le habla el lenguaje de signos... ...y la otra pues... Eh, ...la estamos escuchando... ...hola, buenos días... ¿Qué, ...¿qué medidas de seguridad tienen que tomar estos niños... ...para entrar en la clase?... Pues toma de temperatura a la entrada, echarse gel y como no es obligatoria la mascarilla hasta los seis años, pues algunos la traen, otros no. Yo la he traído. Y nos lavamos mucho las manos, ¿a que sí? Sí. ¿Sí? ¿Y en el recreo cómo hacen? Estamos separados los grupos, no podemos juntarnos. Entonces lo que hacemos, eh, lo hemos dividido en tres espacios eh, los patios... Y estamos todo el día en el mismo sitio, al final de la jornada se desinfecta este espacio y al día siguiente rotamos Claro, estos niños casi no tienen memoria de haber vivido sin COVID Prácticamente nada Y están acostumbrados ya a sí. esta forma de, de, hacer, de vivir el colegio Sí, lo tienen muy automatizado y son muchas veces más responsables que muchos adultos sí. ¿Hoy con qué vais a empezar? Pues hoy vamos a empezar tranquilamente a contarnos las vacaciones. Es el primer ¿sí? día. Claro. Y a jugar mucho que hace mucho que no vemos a los amigos. Sí. A que sí. ¿Sí? Tenemos ganas está de ver a los amigos. La mula de bueno, ver si sí, tienen muchas cosas que Ah, le está hacer. saliendo es? la muela de la la la la juicio. juicio? Un poco pronto, ¿no? Así me me han caído dos dientes. ¿Dos dientes? Se ¿Te, te han caído dos dientes. Madre mía. Pero, es que no te los mí? veo como no, tienen la mascarilla. Pero si han salido Ponte la mascarilla, ponte la mascarilla, no te la quites. Yo tengo muchas mascarillas que a veces no me las pongo. No te las pones, ¿por qué? Hay que ponérselas. <ríe> porque, porque, son los pequeños, no hace falta, no, no hace falta que nos pongamos. A ah, los pequeños no. A los mayores sí. Ah, claro. Míralo, yo la tengo puesta, ¿verdad? Sí, porque hay Covid. ¿Y ¿Qué es el Covid? ¿Tú sabes lo que es el Covid? Sí. ¿Qué es el Covid? Virus. ¿Pero es malo o bueno? ¿Y cómo se transmite el virus? Eh, ¿Cuándo haces? Achus. achus. Ah, cuando haces achus es cuando se transmite. Hay que tener cuidado con el achus, ¿verdad? Sí. Hay que tener, por eso tenemos la máscara. Claro. Bueno, pues buen comienzo de curso, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Han empezado ya las clases. Estamos en el patio de este colegio. Tengo delante... Eh, un eh, campo de fútbol, de fútbol bueno, más que de fútbol es de futbito, y hay un grupo de primaria que está sentado en el suelo con dos profesores, uno que eh, habla la lengua que hablamos todos y otra profesora que habla la lengua... Eh, ...de los signos. Bueno, pues en este patio... ...que además tiene unos árboles muy bonitos... ...nos encontramos con Montserrat Pérez... ...que es la directora del colegio. qué hace por atender. Ah, nada. Eh, muchas gracias por, por estar aquí. Bueno, tercer curso que vais a eh, empezar ya... ...que se va a ver afectado por el COVID. Sí, tercer curso y bueno, pues... Eh, con las mismas dificultades, pero con una experiencia ya. Entonces, bueno, ya los chavales siempre la respuesta ha sido muy, muy buena. Los protocolos son los mismos, ¿no? Sí. Eh, grupos burbuja, en el patio están separados, o sea, no ha cambiado nada respecto al curso anterior. No, no ha cambiado prácticamente nada porque mantenemos los grupos estables. Eh, la permanencia, eso sí, igual el año pasado ya decidimos que estuvieran todos, nada de semipresencialidad. presencialidad ...porque les afecta mucho a las familias... ...y estas familias con pocos recursos... ...tanto sociales como económicos... ...es fundamental la presencialidad... ...y bueno pues solo un espacio es el que ha variado... ...un aula en la que bueno ahora... ...al, al no tener que mantener la distancia de 1,5... En los, ...en los pequeños pues nos ha permitido... ...recuperar un espacio de psicomotricidad... ...pero el resto, el resto está igual". Grupos estables en todos los momentos, tanto en las actividades extraescolares, en el comedor, en los recreos y en todos los lados. Hablabas antes de la cuestión digital. Este es un barrio donde hay gente... Bueno, sin muchos recursos, Quiere decir, eh, eh, el COVID ha traído la digitalización, la digitalización se queda con nosotros, ¿y, y qué pasa con las familias que, yo qué sé, no se pueden pagar un, un, una, una conexión a internet o no pueden hacer la inversión eh, en tener eh, tabletas, ordenadores en casa? ¿Cómo se soluciona eso, Monserrat? Sí, pues es la, hemos tenido la suerte de, de colaboración, tanto por parte de Madrid Futuro, con el Ayuntamiento y UNICEF, .y por parte de la Comunidad de Madrid en la que ha dotado a estas familias de dispositivos. .que bueno, pues el año pasado fueron bastantes, se fueron más de 40. .y eso ha permitido pues tener eh, también pues, muchos chavales que no tenían. .y el centro también eh, hizo una, una compra de, de Chromebook para poder tener en casos de, de necesidad. Y de, a, a día de hoy prácticamente todo el alumnado está cubierto. No para Pero que porque vosotros detener. habéis buscado sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, debajo de la tierra recursos para dárselo a la familia, que si no eh, hubieran estado desconectados. Sí, el, el primer confinamiento fue muy complicado. Eh, tuvimos que llevar incluso físicamente algún ordenador prestado del cole a algunos chavales, porque si no, no tenían absolutamente nada. Sobre todo los mayores, incluso los del ciclo formativo de grado medio o de grado superior, era la única manera de conexión que estaban los pobres trabajando con el móvil. Entonces eso era imposible y bueno, pues el centro hizo esfuerzo de tanto dejarles del propio, de, del propio centro como incluso de conectividad, alguna tarjeta a las familias o algo, porque no tienen conectividad. ¿Y cómo se soluciona este problema? Vosotros habéis tenido una experiencia que, de la que se puede aprender. ¿Cómo se soluciona el problema de la brecha digital? Pues que los centros pudieran eh, tener y dotar a, a estas familias, ¿no? Eh, de alguna manera, o que venga pues Eso es amigos, dinero, De ¿eh? alguna manera, claro. Eso es dinero. Entonces, el centro no puede como tal, eh, porque, bueno, porque esta fundación Montemadre y detrás, y siempre, bueno, pues ese tipo de cosas que está muy pendiente de todas estas eh, cuestiones sociales, y, y desde el principio, desde el minuto uno, luego todo lo que venga después, pues fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, las familias es verdad que han hecho también un esfuerzo. Y bueno, hay programas que son muy buenos, que como el de Madrid Futuro, que hubo un acompañamiento también que eso es muy fundamental, ¿no? Porque encima no había posibilidad de a las familias asesorarles para, tú les das el dispositivo, pero la familia no claro. lo va a usar. Entonces, bueno, pues eh, ese asesoramiento fue online y también estuvo bastante, bastante bien. ¿no? Este es un colegio donde hay eh, niños con capacidades normales, niños que no tienen esas capacidades, muchos niños sordos. Eh, ¿Cómo han sido estos dos años para un colegio tan especial como este? Pues más complicado, eh, con muchísimo más esfuerzo para atender a estos chavales y que no se les vea, además, pues eh, agravada, ¿no?, su situación y, y que puedan desarrollar sus competencias al máximo posible, ¿no? Con, eh, incluso hemos llegado a dar fisioterapia online, o sea, es un poco eh, el que todos los profesionales tienen que estar volcados de la forma que sea, ¿no? Eh, ya sabes que hay una polémica después de que se aprobase la ley de educación sobre si los chicos con eh, otras capacidades tienen que estar integrados o en educación especial. Con vuestra experiencia, ¿qué decís? Pues eh, ya lo ves, esto es la inclusión total. Eh, somos dos centros, uno de especial y otro de ordinaria, con integración, y lo que hacemos es fusionarnos todos porque creemos que, que eso es lo que es la vida real. Pero hay quien dice que, que, que bueno, cuando se tiene una cierta, un cierto nivel de discapacidad es muy difícil hacer educación integrada. Sí, es, es más eh, difícil el, el atender, pero con recursos realmente... ...que los recursos están, la experiencia de los profesionales está... Eh, ...lo que hay que hacer es no poner el mismo objetivo... ...sino que cada uno desarrolle sus capacidades... ...y el tema de la, de la inclusión, eh, el beneficio es absoluto... ...para los chavales con otras capacidades ¿no?... ...en la vida diaria debería de ser también así... Eh, ...cada uno tenemos nuestras capacidades... ...y cada uno desarrollamos nuestros potenciales... ...y aportamos a la sociedad lo que, lo que podemos pues es igual... Gracias por atender a la tarde, Nada, muy ha Encantado y gracias por estar aquí. Empieza el curso en este colegio Centro Ponce de León, un colegio muy especial. El tercer año en el que el curso está afectado por el COVID y ya lo hemos escuchado, no es lo mismo. Eh, no es lo mismo eh, tener un colegio eh, y dar clases eh, con COVID que sin COVID. Hay cosas que se pierden. Y está el reto de una digitalización que ha venido para quedarse, una digitalización que exige recursos. Hay chicos, hay familias que sin ayuda no estarán conectados y sin estar conectados tendrán peor enseñanza.